primer episodio de bici loops Vamos a ver a unos ciclistas novatos circulando por la ciudad y espero que esto les sirva a alguien de algo. Ok, empezamos con el puesto número 9. Estamos en la calle Alcalá, a la altura del Retiro. Este tramo es algo complicado, sobre todo si quisiéramos seguir la calle Alcalá porque nos tendremos que meter hacia la izquierda. Si no queréis ir por aquí, por la carretera, os recomiendo que vayáis por el Retiro, si está abierto. No como este notas que van bici mal, por la milla acera esta de coña esquivando a los peatones seguimos con el puesto número 8 ir con la bici por la acera casi siempre es mala idea lo primero, por respeto a los peatones pero es que además es más fácil tener un accidente y en Madrid está prohibido, por lo que te pueden poner una multa puesto número 7 estamos en el carril bici de fijaos en el ciclista que tengo delante sale del carril bici se vuelve a meter no mira, no señaliza, muy mal. Todo lo que no sea ir de línea recta es una maniobra. Y antes de hacer una maniobra hay que mirar y señalizar. Estamos a punto de salir del semáforo de cibeles que está bastante bien porque nos deja salir antes. ¿Dónde vas? Este semáforo salgo sprintando porque así me evito que los coches pasen a lo mío y normalmente me da tiempo a llegar hasta el carril bici antes de que pase ningún coche. Entonces voy bastante rápido. iba por aquí y de repente. ¡oh! Un notas en dirección contraria. Muy bonito. Puesto número 5 Estamos en el carril Luis O'Donnell Vamos a pasar por dentro de la puerta del Pirulí. Todo bien por ahora Cuando de repente Un ninja que pasa de nuestro lado? Llevar luces es algo básico Circular por la noche Sin luces, además de que es un peligro, está prohibido Unas de chino cuestan menos de 3 euros Número 4 Estamos en la calle Mayor, tenemos un obstáculo enfrente, el ciclista que tengo delante indica que se quiere cambiar el carril y acabamos pasando al lado de la Hay que tener siempre mucho cuidado con las puertas, sobre todo de los taxis y de las como esta que están aquí y además en este caso podría pasar un peatón por el paso Debería haberme dejado más espacio y tendríamos que habernos cambiado el carril antes. Si no es posible cambiar de carril, nos tendríamos que haber quedado parados detrás de la furgoneta hasta poder ir. Puesto número 3 Estamos en el Paseo de las acacias. Si no vais por el centro del carril, estáis animando a que os pasen los coches al lado. Y si además hacéis como en este caso, os pueden pasar al lado, a la derecha, un autobús y a la izquierda, un camión, por ejemplo. Estuve siguiendo a este ciclista un buen rato y eh, iba atrás suyo por el centro del carril para cubrirme, para que no le pasara por lo menos ningún coche pues, a su lado. Número 2. Estamos en la Puerta del Sol, tengo un autobús delante, y en vez de esperar, decido sido un a ciclista en el momento en que se pone en verde y el autobús empezamos. Mala idea. Yo habría sido esperar tranquilamente en mi garrilla. Puesto número uno. Volvemos a la puerta del sol. Estamos esperando un semáforo. Nos adelantan un par de ciclistas. En esta zona hay que tener mucho cuidado porque la gente cruza por donde le da la gana. Cuando le da la gana sobre todo los guiris así que aquí viene muy bien usar el timbre si ves que alguien se va a meter pues... Le ahora fijaos en el siguiente paso de cebra como hay alguien un par de personas que quieren cruzar pero estos ciclistas Deciden que pasan primero. El cero. Estamos en la calle que va por medio del parque de Atenas, llegando a la Costa Vega. en el par de noobs que tengo delante. Van a realizar una maniobra muy peligrosa conocida como paso de cedas. Tengo un ceda, están pasando coches. Paso. Respetar un ceda es muy fácil. Si viene alguien, te esperas. Si no viene nadie, pasa. un buen ejemplo si te llaman al móvil parte y hasta que hemos llegado espero que os haya parecido interesante